Resident Evil 2022, serie de televisión del género acción y terror, basada en la serie de videojuegos con el mismo nombre, y cuya protagonista es Jade Wesker, hija del principal antagonista del juego, Albert Wesker. Fue escrito por Andrew Dahl, y producido por Constantin Film, la misma empresa que produjo la serie de películas, Resident Evil, protagonizada por Mila Jovovich. Respeta el canon oficial de los seis videojuegos de numeración, como los spin-offs canónicos, o sin numeración. Antes de empezar, esta crítica se dividirá en dos partes. Ya que la serie tiene dos líneas temporales, que se van cruzando entre sí. Una en el 2022, la otra en el 2036. De esta forma, se explicará la serie, de la mejor manera posible. Analizaré lo positivo como negativo, daré mi conclusión, y una calificación. Empecemos. use of umbrella property. Put your hands up. Do it now. Historia 24 años después del incidente de Raccoon City, una renacida corporación Umbrella, se recupera de la quiebra, y bajo la administración de la nueva directora, Evelyn Marcus, hija de James Marcus, uno de los fundadores originales, tiene el objetivo de cambiar al mundo, mediante una nueva medicina llamada Joy, derivado del letal, virus T, el mismo virus que causó el incidente de Raccoon City, en el año 1998. Para lograr su objetivo, la corporación construye una nueva ciudad, en Sudáfrica, llamada, Nueva Raccoon City, una ciudad administrada por la misma Umbrella, que tiene como fin, hacer pruebas con los ciudadanos, y usarlos como conejillos de indias. Poco después de su fundación, un Albert Wesker muy diferente a su versión original, es trasladado a la nueva ciudad, para trabajar como científico, y asesor administrativo, con la promesa que la corporación, proteja a sus hijas, Billy y Jade Wesker, las protagonistas de esta parte de la historia. Terminado con la historia, vamos con lo negativo. El principal punto negativo en esta parte de la adaptación, son las fuertes vibras progresistas que rodean a los personajes. Si bien, es cierto que ya no estamos en los 90, y el progresismo está más vigente en nuestros días, los estereotipos de esta nueva década son muy pronunciados, y afecta demasiado a los nuevos personajes de esta saga. Tenemos a Jade Wesker, una niña de 14 años donde ve la vida, todo de color blanco, presentando quejas de la falta de inclusión en la ciudad. Billy Wesker, viva imagen de la cantante Billie Eilish, una vegana extremista, que no le importa la sociedad, y vive en su propio mundo. Alberto Wesker, que al cambiarlo de etnia y personalidad, se gane automáticamente el odio de los fans, y aunque representa correctamente al personaje, el fanático no lo tomará en cuenta. Evelyn Marcus, la lesbiana feminista, extrovertida y adicta al trabajo, la mejor representada en este punto, ya que conserva la arrogancia y vanidad del mismo James. Y finalmente, Simon Marcus, el hijo de Evelyn, estereotipo del niño criado, por dos madres, y carente de una figura paterna. Si bien, Netflix tiene un fuerte código moral al desarrollar, y buscar la inclusividad de estos personajes, solo refuerza el lado negativo de los estereotipos, y no contribuye al desarrollo de la historia. Ahora lo positivo. El principal aspecto positivo, y lo que hace atractiva a la serie, es que todos los conflictos de los personajes del 2022, sean influenciados por la corporación Umbrella. Nota, desde los videojuegos, el fanático, yo incluido, hemos sentido fascinación por la corporación y el funcionamiento de la empresa, cosas que no son explicadas en los videojuegos clásicos. El desarrollo de la trama y los personajes, son moldeados por Umbrella, generando conflictos, tensión, peleas y cooperación de los personajes para el desarrollo de los mismos causa de esto, tenemos muchas referencias a los videojuegos, e incluso escenarios, donde las protagonistas buscan ciertos objetos, para encontrar pistas, o el uso de las computadoras como en el Resident Evil original, donde se prioriza el ingenio, a la acción. Conclusión. La trama del 2022, es una adaptación aceptable, e incluso, disfrutable. Ya que al priorizar la historia en la familia Wesker, tienes todos los componentes que Resident Evil debería tener. Acción, misterio, conflicto, suspenso, y desenlace. Todo sumado a las referencias a los juegos y el folclore propio del Resident Evil. Terminado con la parte del 2022, vamos con la parte del 2036. historia. 38 años después del incidente de Raccoon City, y 14 después de los acontecimientos del 2022, Jade Wesker de 28 años, es separada de su hermana, y de su padre Albert, quien moriría en el transcurso de la historia. Se nos revela que ella se vuelve científica, al igual que su padre, y forma una familia, teniendo una hija en el proceso. Wesker los abandonaría, con la esperanza de encontrar una cura para la pandemia de zombies, ahora conocidos simplemente como ceros. También se nos revela que Umbrella domina el nuevo mundo gracias a su poderío militar y los refugios financiados por los mismos. Evelyn cumple el sueño de los fundadores originales de Umbrella ser el nuevo orden mundial. En este nuevo mundo apocalíptico que toma referencias de la serie The de Walking Dead, es que tiene la responsabilidad de encontrar una cura y detener a la corporación Umbrella una vez más. Terminada con la historia, vamos con lo negativo. El principal punto negativo, es la enorme centralidad de Jade en la historia. Comete los mismos errores del 2022, poniendo en peligro a cualquiera que se ponga en su camino. A causa de esto, Wesker sufre una involución muy significativa en su personaje, volviéndose una persona más fría, egoísta y solitaria, muy distante a su versión del 2022, donde tenía un carácter más protector. Justifica sus acciones diciendo que es por el bien de la humanidad, cuando en realidad lo hace por simple beneficio personal, como una forma de enmendar todos los errores del pasado que solo terminan arruinando o costándole la vida a los demás. Al ser Jay el eje central de todo, todos los personajes secundarios hacen que sean poco memorables e irrelevantes en la historia. Ahora lo positivo, lo único positivo en esta parte de la historia, es el entorno del 2036. Aunque Andréla prácticamente domina al mundo, todavía hay compañías, carroñeros, e incluso ejércitos rebeldes, que son opositores a la corporación. Lamentablemente, no se explican a fondo cuáles son sus motivaciones, para oponerse al nuevo orden mundial. Si lo hacen para ser la nueva fuerza dominante, o por el bien de la humanidad. Sigue habiendo referencias a los videojuegos, pero ninguna significativa. Nota, si viste la serie, te habrás dado cuenta, de un momento importante que no nombré. El controversial baile de Evelyn. El que supuestamente, sepultó la serie. Si quieres saber mi opinión, fue un buen recurso, y te explico el por qué. Nota, tendrá ligeros spoilers de la serie. Evelyn, no hizo el baile de la nada, sino que la razón del mismo, era porque estaba siendo controlada, mediante impulsos electrónicos. En esa escena, Marcus, estaba siendo manipulada, por la verdadera directora de Andrella. Así que sí, esa escena fue hecha específicamente, para humillar a Evelyn, y demostrar, que solo era un títere de la corporación. En conclusión, este apartado fue el más desperdiciado de la serie. Ya que en vez de ver una versión madura de Jade, y el entorno postapocalíptico de este nuevo mundo, la trama giró alrededor de sus propios traumas de la infancia, y su sentido de responsabilidad. Y que por culpa de los mismos, puso a todos sus compañeros, y a su propia familia en peligro, por simple egoísmo. ¿Y tú? Tú eres un maldito virus. Quieres creer que tratas de salvar vidas. Pero tus manos, Jay, están cubiertas de sangre. ¿Por qué eres egoísta? Porque solo te importa la misión de arreglar lo que tú causaste. Mueren personas, pero tú sigues adelante. No te detienes, porque eso es lo que importa tú. Bien. Llévame. Solo, déjala ir. Conclusión final. La razón de que esta adaptación fracasara, no fue el progresismo, el cambio de etnia de Wesker, o el mismo baile de Evelyn, como dicen todos los críticos de Manual. La culpa, fue del mismo autor en sí. Ya que intentar coaccionar las dos historias, del mismo personaje en una sola, y prácticamente a la fuerza, solo podía terminar en un verdadero desastre. El autor en esta primera temporada, debió tomar su tiempo, y construir a Jade desde los 14 años hasta convertirla en adulta, viéndola aprendiendo de sus errores, o que de esos mismos errores, la conviertan en una antiheroína solitaria. Como fanático, me da pena que un personaje con mucho potencial, como el que tenía Jade Wesker, y con un enemigo excelente como lo era la misma corporación, fuera arruinado a propósito. Como critico, esta adaptación es todo lo que no hay que hacer, a la hora de hacer el armado de una saga. Ya que como dice el dicho, jugar con el tiempo y los eventos del mismo personaje, solo pueden terminar en la destrucción del mismo. Mi calificación es 0 de 10, ya que aún con todos sus defectos, esta serie tenía todo el potencial de ser una de las mejores sagas de Resident Evil. Pero la falta de habilidad del mismo escritor, hizo que todo esto fuera un desastre, y una pérdida de tiempo. Adaptación olvidable, que nadie recordará, y solo será usada para burlarse de la franquicia.